Yo la pelota, Hola, que la mi nombre es Ana María. Ah, mi, es Ana María, ¿sí Ana María? Cayó? mi hija, recógela. Ahorita la recogemos. Nosotros vendemos bodies para bebés importados y ropa Pero... para niños en general. En esta oportunidad, yo quiero ¿no ropa? Yo que me coge la pelota. Ya la cogemos porque queremos contarles una historia, cierto. En esta oportunidad, la historia de mi vida. Oh, here